Máximo ¿Todo? me he comido 4 ¿Y tú? Sí Felipe, tú cuéntela puedes... Ok, a ver, me comí 40 ¡Cuánto! ¡Wow! ¡Una! <risa> ¡Dos! Irín, échale agua ¡Pique! ¡Pique! Felipe, ¡Pique! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy vamos a hacer un bonito concurso Bueno, bueno, wow, bonito o asqueado Depende de cómo lo vean porque Vamos a terminar asqueados no. De, de, de, no, Bueno, no asqueados, sino de lleno, yo digo, con ganas de vomitar pues. Sí, exactamente, vamos a hacer un reto A ver quién se come más pudas en un minuto y medio Exacto, Mario Y para eso nos acompaña el gran Chimirrín ah, El sí. Chimirrín, Puelito del canal de los no Estelita eh. Muchos, muchos la conocen del Salón 4K. Y también... Y a Angie. Hey. Angie. Ella es nieta de Sirena. Así que, Mario, el día de hoy estamos bien acompañados. Hay muchas personas. Los... No más que... Fíjate. <risa> <risa> <risa> <risa> co rito, Dice Juelito que cometimos un error. ¿De que qué? como que los estafaron, ¿verdad, Juelito? Sí, ver, sí, le robaron, <risa> ver, ¿eh, güey. <risa> A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos, a ver Vaya, es que nos auto la de revuelta dando por el dólar no, que eran... Nosotros ah, íbamos a cuenta de tres, y y que de tres No importa, no importa Entonces Mario, es, es un concurso <risa> Algo limitado, dijéramos <risa> Yo Exacto. pienso No importa, hay que darle Lo sí. que importa aquí porque es divertirse no, Porque allá están los chuchitos <risa> Así que, ¿quién nos ayuda a grabar? ¿Empezamos de una vez o qué ver, hacemos? un pedro de pe pe papel. A ¿Va a ser juntos o separado? Yo diría que junto, ¿verdad? Y o en parejas. No, no sé. sé. Pues es pues que sí somos muchos. Todos juntos. ¿Todos okay, juntos okay. y a ver okay. quién gana por niveles. Todos a la misma vez. Y quien coma más en un minuto y medio. Porque como son poquitas, de todos modos, quien coma más va a ser el ganador. Es que no uh -huh. sé si quieran rebajárselo con algo. Tenemos Coca-Cola. Bien Coca-Cola. Para el concurso, <ríe> pero sí. O sea, nos debemos de acabar todas las pupusas. Y aparte la Coca-Cola. Incluimos la Coca-Cola con todas las pupusas. Sí. Hoy oh, Mario, entonces de un vaso de Coca-Cola. De ah, medio vaso no, para no como llenarlo. Como ¿Eh? Vamos a darle, Mario. No más puedes, faltan. Tráiganse los vasos y la Coca-Cola. Porque la vamos a incluir en el. Reto. La otra pregunta. Ya están heladas Debe de ser con curtido y con salsa con O solo con ¿Lo o so Porque no estamos en la cual uno Como uno quiera Como uno Ok, entrar. es opcional okay. eso Me parece bien, es opcional Vaya, pero yo lo que siento es que ya están heladas pues. <risa> sí. Ya quiere comer Ya quiere comer Ya no, quiere no, comer no. Ya quiere comer ya, ya, Chimirín ya quiere comer Son las 6.40 y ¿saben desde a qué hora los enviamos? Como ah. desde las 5, Mario ¿Desde las 5? A ver, Chimirín, te voy a hacer una pregunta ¿Cuántas? ¿Pupusas te has comido lo máximo, tú? Déjala. ¿Cuatro, ¿Cuatro? pupusas? Una. ¿Tú, Juelito, cuántas pupusas es lo máximo? 15. ¿15? ¡Ay, caray, es de pupusas. pupusa! Ah, Marcelita, no, ¿tú cuántas? Dos, nada más ¿No? me como. Esta qué? que ya chica No pine. más que Mario. ¿Y Angie, tú cuánto? Yo, seis pupusas. Sí. ¿Seis? Yo lo máximo cómo? me he comido cuatro. ¿Y tú? Sí. ¿Felipín, tú cuántas? Aunque okay, a ver, me comí 40. Wow. Ah, mentira, ¿Sí? no. Ahí era, me, mentira. Pero pana. todo el día yo pienso, ¿no? No, así en No, <risa> macho, si nos gana. Cuarenta, <risa> no, no, creo, no, a, no, antes que era... Era delgado de Cagiojo, ¿no? Oh, ¿Cómo, que que, que ¿Cómo que que era delgado? Era del y ahorita no, estaba mal. Como que algo no cuadra. Era delgado, ¿no? ¿sí? Pero Hoy miren, está corto, este chiste mate, que dice... Tiene 5 años el niño y le dice... ¿Cuántos años llevas trabajando? Le dice... 35 ¿Qué? años, le dice... 5 años... Buena padre, y el otro, entonces. el niño que estaba a par de él, si le hacía burla porque le dio 35 años de trabajar, le dice... 5 <risa> años nada más tenis. Pura paga, este tipo de 40. Que, ¿qué? ¿Qué iniciamos? No, damos claro, inicio. ¿Qué? Pero estaba viendo que si juntamos todas juntas en, en un solo plato. Yo digo que sí. Sí, revuelto, si van ¿no? ser revueltas. Van a hacer revueltas. Si no les gustan. Sí. No son revueltas, sino que unas son de qué y qué. No importa, igualito no. las que queso yo. Y queso. Si con que y queso, frioli, que. ¿Sí? No, no... <risa> yo digo que hay que mezclar las cosas, no importa. A ver, entonces, Paul, ustedes van a, Yo voy a ser el juez y ustedes van a okay. participar. No, mal, espérate porque faltan las bebidas. Sí, porque si te ahorras, ¿cómo vas a tomar agua? Aquí ¿qué? yo voy a tener el cronómetro y yo voy viendo a ver quién. Sí sí, sí, sí, sí. En un minuto y medio, ¿eh? va a ser. Un minuto y medio. la van a las ¿Preparados? Ay, yo voy a perder. ¿Preparados? Chimirín. Ah, sí. Felipín, ¿preparado? Eh, okay, pero Nico, Preparado. no sí, sí. Mejor... tiene plato. Dame, este es feliz, Con pero ahí estamos. ¿Preparada, Estelita? Oh, sí. Lista. ¿Preparada, Felipín? Sí. Una. No, no, no, manos atrás. Eh, manos atrás. Manos atrás. Manos atrás, atrás, atrás, atrás. atrás chimirrín. Sin trampa, eh, sin trampa. No, sin trampa, no, sin no, trampa. Va, Una. Dos. Tres, inicia. Uno. Dos. Mira, ah, es no, sí, que Chimirrin no, no. agarró de doble. Ah, no, a ver, cuéntanos. Yeah, ve. Son tres, son tres ahí. Mi mamá la jurada. Cuéntale, a ver, cuenten, cuenten. Mm. También Chimirrin tiene tres. Mmm, tiene dos. ¿Tú cuánta Me una? Rincas, Angie, nomás una. Ah, dos. Con curtido. Ah, ah pica. No, no, no, no. <risa> te pica. <No. risa> dale, dale, dale. Van 27 segundos. <risa> te las tienen que terminar, eh. No puedo. No puede. No puede, no puede. No puedo, es ahí, ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva, ahí? Son dos, ¿verdad? ¿eh? Son dos, sí, son dos. No. Órale, porque se acaba el tiempo, van 43 segundos. No. Buena no. táctica. Ah, échale agüita a chimirrín, échale agua. Chica. Pica, pica, Felipe pica. Agarró las de chile, Filipina ¿verdad? A ver, van 59 segundos, va un, un minuto ya. Sigue el tiempo, eh, sigue, sigue, chimirín, si sí se puede, si sí se puede. Si sí sí se puede. Si sí se puede, Estelita, no me quedes mal. ¿Es una o dos? Las que agarraste. Una. Una. Creo que. Yo me no. siento llena. ¿Tú, Yo, bueno. Yo quedo <ríe> comido entre la mañana porque la llave me quedó adentro. <ríe> <risa> Oye, de veras, Felipe no había la comido porque de dejó de la llave de su casa adentro, hasta ahorita está comiendo, güey. qué bueno, Felipe. Un minuto 23, vamos a dos, a dos minutos, les voy a dar chance, eh. Uh -huh. Uno y medio, va, ya. Uh -huh. Les voy a dar chance. Yo el primero a Sí, córale, córale. <risa> córale, pero ahí todavía pueden ganar con esa, eh. Queda no lado Eh, eh, no uh -huh. se vaya vale hasta que finalice. Ajá. Un minuto 46. Ah, pero tú llevas dos, ¿eh? ¿Tres? Uh -huh. Con esa. Tienes que final, finalizar. Ajá. Un minuto cincuenta y seis. ¿Lo paramos? Sí. Ahora, ¿se lo cabe primero? Sí, ya, el que se lo cabe primero. no. Lo cabe sí. No, porque ¿cuántos llevan? Sí, tres, tres. Tienes sí, sí, que se lo primero. Sí, el que se lo cabe primero. Dos minutos, a ver. A ver, el primerito quedó Juelito. Y es el que lleva más. Y te vamos... Ya no, no, ¿Ya? A ver. ¡No! Ah, el abuelito ganó, no, no, no. primer lugar, con dos yo minutos veinte. También, Felipín, pero ¿cuántas? Dos. Entonces, a ver tú, no. puedes ganar, puedes ganar. el segundo lugar, Chimirín, en segundo lugar, sí puede. Ya, también Estela, pero ¿cuántas? Sí, es? pero una, yo oh, no. Yo Estela, ¿tú cuántas? Le voy a ganar a Chimirín. ¿Ya vas tres tú? Tres. tres y tres. Acá en segundo lugar. Dale. Ok, dale, a ver quién gana de ustedes dos. No, chimirrín si se puede, chimirrín, no dejes que te gane el paul, el paul se la comió, no seas abusivo, no, toda, toda, toda, no No seas abusivo, tome agua, el agua es la salsa de él. y dice que pica, dice. Ay. acabé, ya, segundo hoy lugar, hoy lugar el a ver chimirrín, Tercero último, ya. No, no, le, falta no pues, coca, ¿sí? le falta la coca, le falta la coca. Uh -uh. ¿Qué falta la coca, neta. La coca, Mario, la coca. A ver quién se la acaba primero, la coca. A ver quién se la acaba, <ríe> a, ver quién, a ver quién se la acaba. <ríe> Ay Dios. <ríe> Ya, paul, te ganó chimirrin el, chimirri el paul, abusivo, ¿eh? porque está más grandote, me gusta de los niños, No es cierto, está muy chisito. Felipín quedó en tercer lugar, ¿eh? ¿Quién se comió en el segundo? No se comió. Pero quedó en, tercer, en cuarto, cuarto lugar. Y sí, a ver, entonces. ¿quién quedó en el, el, el último? Quedó en cuarto, yo estoy en quinto y yo dejé en sexto porque eh, ella solo se comió. ¡Ay! Ah, ah, ah, eh, yo me he eh, comido la, queda, la Nos quedaste mal, Estelita. No. Lo que yo canté fue que yo comí ah, antes sí. de venirme. Fíjate, pero te voy a comentar algo. A Felipín le tocó la mala suerte que agarró las de chile. ¡Ah, nombre! no picaba, no, de la salsa la que picaba. Ah. La banquín con el curtido, ¿eh, no? No, la verdad, más que nada hicimos para, para divertirnos. Y para, Nosotros, para comer. para comer. Dice Felipín, como en la mañana vino, haz de cuenta que vino y nos dijo, me quedé en la calle porque mi llave se quedó en mi casa adentro y se la cerré uh -huh. y ahorita me dijo que apenas había comido porque no había podido entrar a su casa Exacto. Fue, lo bueno, Mario. fue lo bueno fue lo bueno fue lo bueno que abuelito quedó con uno a ver cuántos se comieron entonces al final tres uh -huh. dos. dos tres tres, ¿Tres? dos ¿2? dos una por pedacitos y pedacitos iba agarrando es que la gente. estabas se aboliendo. Tres. Sí. Tres. Sí. Wow. Pues sí, no, realmente quedaron empate, pero les ganó, Jolito. Sí. No, no hay es que ahora hay que hacerlo sí. para el pastel. Hay sí, sí. es que hacerlo el pastel. Tiene, sí. hambre, ¿tiene no, hambre. No, sabía. es que las agarró todas como que fue Y mañana hay Pero, pero eh, yo la cantidad de alta que las enrollé y estuve partiendo tiempo Yo ahí. Yo agarré las dos, tienen solas así, después ya no me las podía comer porque... Yo las dos tienen solas, ¿verdad? La muy Yo las dos tienen solas, ¿verdad? Eh. Yo agarré individual, pero la alcancé a Jolito. Bueno, sí, no, y estaba bien, muy chiquita, ver, quedé? Ver, estaba muy chiquita. Yo creo que es más fácil nada más comerse una primero porque no. las dos no me caben en la boca, sí, no me cierto. caben. Sí, sí, es cierto. Uh -huh. Pero Mario... No, pero es más fácil cumplimos. así comer porque avanzas más. Cambio ir comiendo por una. Porque no te caben en la boca. No, pero A ver, es que que si es que tiene garganta grande, sí, las traga rápido. Ahí no es comentario. Esa tiene garganta. Sí, sí tiene garganta, es garganta, es. garganta es profunda. Ahí, pero Juelito lo que hace es con tiempo las abre, le dice que al sal y un bocado les pega. Sí ya no había, no que yo iba a agarrar la otra que había quedado. No, eso la, se la quité. No la había agarrado. No, iba la iba a quedar ganador. Quito. De todos hemos quedó ganador, pues, pero. No, no pero si sí la ganó fue el mm -hmm. Sí, cierto. No, y luego ya había dicho que se comía 15 pupusas. Ya sin experiencia. Felipina <risa> estaba. ¡Ay, qué pica! 40, digo. hasta ¡Ándala! Te quedas todas de blanquita de comieron. Ah, eh, todas, todas se comieron. No, pero la neta de Felipín. Dijo que 40 se comía ya ¿Un día? Que a ver, sí. Para la próxima, sí, me regresemos. Sí, le vamos a poner el reto a Filipín que sí, le coma 40. La 40 pupusa, ah, 40 que... <risa> <risa> la pupusa loca que coma. No, ah, cosa lleva chile mucho. <risa> ¿Qué es la pupusa loca? una <risa> gran pupusa que lleva <risa> de todo. Y sí, comieron ¿verdad? la plaga, la pupusona. Ah, gran... ah, la pupusa grandota. Sí, pues, bueno, sí, Paul, este, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Sí, Nos acompañó Puelito, Estelita, Angie. Felipín y el chimirrín, y pues el paul. Y pues hoy no participó porque somos siempre como poquito. No, de verdad sí. Sí, último lugar. El último quinto. Ella se iba a comer una y Mario la mitad. Ajá. Espero les haya gustado este video. Sí, Dejen su favor. like. Dejen su like, y suscríbanse. Activen la campanita. También, Mario, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Y pues gracias a todos por estar sí, aquí. Muchísimas ¿eh? gracias. Así gracias. que. Próximamente y... el desempate. Sí, exacto. A la próxima que sí, vengamos, 40, 40, 40, 40 mañana. Que... mañana. Mañana. Mañana. Mañana de la Marlene. <ríe> ¿Las de camarón? Sí, las de camarón. <risa> Así que, Mario, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Y mi fan! Bye.